Viajamos ahora hasta Molina de Aragón porque hemos querido estar muy pendientes de la visita que el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha hecho a esta localidad. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha desplazado esta mañana hasta Molina de Aragón para reunirse con su equipo de gobierno y con los representantes de la comunidad del Real Señorío de Molina y su tierra La Común, con el objetivo de conocer con más detalle las problemáticas de la comarca e incorporar la singularidad de la localidad y la zona a la labor legislativa. He querido venir a Molina de Aragón a escuchar propuestas, iniciativas y a conocer los problemas que tienen en esta comarca que aunque físicamente está muy lejos de las Cortes, queremos que estén muy cerca, muy cerca para que las decisiones que tomemos en el Parlamento Autonómico eh, solucionen o intenten contribuir a resolver los problemas que tiene la gente que vive aquí. El presidente de la Cámara ha recordado en su encuentro con el alcalde, Fran Montes, algunas de las iniciativas que ya se están tramitando en el Parlamento Autonómico. Molina de Aragón es una comarca especial eh, y el municipio de Molina eh, tiene un enorme patrimonio. Actualmente estamos tramitando leyes que afectan a Molina, y se lo decía a su alcalde y también al delegado del Gobierno regional en la comarca. Tenemos eh, la ley de, bueno, del Estatuto de la Mujer Rural, que tiene mucho que ver con Molina. Estamos tramitando también la ley de Economía Circular, que es un nicho de empleo de futuro para esta comarca. Estamos trabajando también en la Comisión de Despoblación. En fin, eh, leyes de participación del tercer sector, todas estas leyes tienen que ver también con articular el movimiento asociativo, el tejido que vertebra la región y, por supuesto, también la comarca de Molina. Queremos tener muy en cuenta eh, las iniciativas de Molina, por eso vamos a tener una agenda de trabajo con diferentes colectivos y entidades y vamos a intentar que, en la medida de nuestras posibilidades, todas las necesidades que tiene la población de esta comarca sean atendidas desde el Palacio Autonómico. Bellido ha querido dar más detalles de asuntos tratados en la reunión y que se consideran prioridades para Molina. Hemos estado hablando, por ejemplo, del patrimonio. Ahora mismo se está tramitando la ley de mecenazgo. Bueno, pues, eh, para que Molina tenga un mayor impulso turístico, que el alcalde la verdad es que está haciendo un gran proselitismo, está, haciendo mucha, eh, bueno, pues, eh, está marcando la importancia que tiene para el futuro de Molina la actividad turística, y yo comparto esa visión porque me parece muy inteligente, pues una medida importante es que haya bueno, participación del sector privado, no solamente el esfuerzo de la administración. Bueno, yo creo que hay muchas iniciativas, eh, las iremos desarrollando a lo largo de la legislatura, el gobernando en Molina, el gobierno de Castilla-La Mancha y el gobierno de la Diputación, colaborando en todo lo que puedan, y desde el Parlamento Autonómico, pues evidentemente también en, en el aspecto legislativo. El presidente de las Cortes se ha mostrado partidario de que el reimpulso para la comarca llegue de la mano de la colaboración entre administraciones locales, provincial y regionales, cada una en la medida de sus competencias.